Tu mirada sale para apuñalar Imagino tanto que creen que ya he vuelto a alucinar Por ti yo me dejo acariciar cuido bien mi corazón que no se vuelva a congelar Sabes que te echo de menos Hace demasiado poco que nos conocemos Te sueño sin querer Es demasiado real Es fácil de enamorar Cuida bien mi corazón Que no se vuelva a congelar Cuida bien mi pantalón Que no se vuelva a platujar Eres como un casino Nunca te debería entrar Jodo con tu ropa La hierba que fuma la hace tu clica es infumable yeah, No sé dónde me voy con estos pelos, ¿sabes? Yeah, me quieres y si no sabes mi nombre real te, te quiero entender, te quiero mogollón yeah, Te quiero querer, aunque sea mala opción